A mis hermanos cristianos en la Gloria, que vivientes de la fe que conquista siempre dando las buenas nuevas de reino en los cielos, hoy con un tema maravilloso que se ha titulado mi presencia la presencia que siempre le pedimos al Señor que esté eh, en, con cada uno de nosotros y siempre dándole la gloria y la honra y el poder, el poder, el poder del rey. Mira que el Señor nos lleva en esta semana a, en el Antiguo Testamento a Éxodo capítulo 33, versículo 14 que nos dice, eh, cuando le decía a Moisés mi presencia irá contigo y te daré descanso, la presencia que siempre... Le abrimos el corazón a nuestro Señor. Y siempre sentimos ese descanso, esa paz, esa tranquilidad. Y es por eso que el Señor está diciendo, mi presencia, digo Pero ya es decisión de cada uno. Si tú quieres enterar al Dios, al Hijo de Dios como Salvador, bienvenido. ¿Ves? vas a ver unos puntos muy importantes, salvación, posición y condición. Son puntos muy importantes para, qué? para que la presencia de Dios esté contigo. Por eso Moisés también le decía en ese versículo que continúa de, de, de decía al Señor... Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y por eso cada vez eh, al comienzo dice, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo para emprender esto, dígnolo, Señor, porque nosotros necesitamos tu presencia siempre en nuestros corazones. Y es por eso que el Señor nos habla de esa salvación, una salvación que... Cuando nos hablan en Sofonías, en 1.7, que debemos de callar en su presencia, estar atento, escuchar la voz del Señor, leer sus palabras, comuniar, tener ese tú a tú, realmente tener esa comunión con el Padre. ¿Realmente tú la tienes? Y dirás, claro que sí, pero ¿por qué dudas que la presencia del Señor está contigo? Muchas veces, muchas veces eh, vemos hermanos, hermanas que dudan, pero no, no siento la presencia. Hace falta algo, hace, hace falta esa, de pronto esa comunión con el Señor en el nombre poderoso de su nombre. Mira que hay un Salmo en el 114, vamos a ir rápidamente en el salmo 114 que nos dice, eh, versículo 7, a, a la presencia de Jehová tiembla la tierra a la presencia de Dios, de Jacob. Esa presencia que siempre tenemos ahí en nuestro corazón, palpitando diciéndonos, te amo, te amo, te amo, como el Señor, le, le, el Señor Jesús le decía, ah, pero tú me amas, tú me amas, tú me amas. Y yo sé que Pedro decía, pero ya me has dicho ya tres veces que, que si te amo, claro que sí, yo te amo, y esa es la presencia que el Señor quiere, que tú sientas este Cristo en tu corazón, en el nombre poderoso de su nombre. Salmo, eh, otro Isa Isaías, capítulo 63, vamos a ir rápidamente, Isaías, capítulo 63, versículo 9, que nos dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su paz lo salvó en su amor y en su clemencia lo remidió y, lo, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Qué hermosa palabra. nos está diciendo el Señor, no importa la angustia, no importa la tempestad, no importa lo que esté pasando, pero hace dos mil años, Él está diciendo, yo pagué un precio, yo di, te di la libertad. No te, me, no te quedas en tu mente que no te he salvado. Claro que sí, ya pagué ese precio, esa angustia, ese tormento. Y por eso el Señor, mi presencia irá contigo, como se lo dijo a su siervo Moisés, otra, otra, otro punto, ya hablamos de la, de la salvación. Una vez más, callar en su presencia, temblar en su presencia, salvo en su presencia. Otra, otro punto muy importante es la posición de esa, de, de esa presencia. Es estar en su presencia en segunda crónica 2 Crónicas 2.20. Eh, perdón, uh, de Crónicas 29 nos, nos, nos habla que debemos estar en su presencia. Esa presencia que siempre debemos anular, esa presencia que siempre debemos eh, estar eh, con él, pero muchas personas vemos, rápidamente esta segunda crónica, eh, 20, 20, 29. Muchas personas dicen, pero ay, es que estar en su presencia, de, debo de estar eh, en, ese, en ese ayuno, debo estar en, en esa comunión. No, claro que sí, eso es, eso es todo lo que debemos hacer. Debemos alabarlo, exaltarlo, darle gloria y poder. Y por eso mira lo que nos dice en de crónicas 29, si mal viene sobre vosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, no presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en, en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones claremos, clamaremos a ti, y tú oirás y salvarás. Clama a mí, yo te responderé, te traigo el Señor. Clama a mí, clama a mí. Y tu casa estará en mi presencia. No habrá demonio, no habrá Satanás, no habrá brujo, bruja, que realmente toquen en su hogar en el nombre poderoso de Jesús. Satanás, que te reprendes. Satanás, en el nombre poderoso de Jesucristo. Qué hermosa palabra pero, lo, lo que nos da Segunda crónicas 29. Otro, un salmo maravilloso que también nos lleva al Señor para la gloria y la honra de, de Él. este Es el Salmo 17, 8. Salmo 17, 8. Vamos a ir rápidamente alabado sea tu nombre, amado Rey llamamos glorificamos en el nombre poderoso de tu Hijo jesucristo eh, Mira aquí en el Salmo 17, 8, mira lo que nos dice, guarda como a la niña de tus ojos, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, que maravilloso. Somos esa niña de tus ojos que realmente estamos ahí cubiertos en su presencia, pero para estar en esa presencia una vez más, esconderse es en esa comunión, en ese es realmente, esos momentos, cuando tú estés orando, cuando tengas esa comunión, es tú con Él, no pensando en el mercado, no pensando en lo que va a pasar en el, en el siguiente minuto, es pensar, estar esa comunión con el Señor, cuando estás hablando con, con tu pareja, con tus hijos, tienes, ese, tienes eh, eh, tus oídos atentos a ellos, así debes de ser para el Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Otro, otro salmo maravilloso que nos trae el Señor es en el 100, capítulo uh, 140, versículo 13. El Señor nos está hablando más lo más profundo de nuestros corazones. Y damos la gloria y la honra al Señor porque nos da esta oportunidad de poder compartir la palabra y poder decirte tu presencia está contigo, con vosotros. Y más lo que nos dice en el salmo 140, versículo 13, ciertamente los, los justos hablarán tu nombre. Tú eres justo y tú alabas el nombre de, de, del Señor, no te avergüenzas, dirás, claro que no, no me avergüenzo, ok, los rectos, los rectos morirán mm. en tu presencia. El Señor va a morar en, la, en las personas que son eh, realmente justas, rectas, no corruptas, no que son mentirosos. Entonces, tú estás eh, trabajando en la mentira, traba, sigue trabajando en la mentira. porque okay, La presencia de Dios cada día va a estar más contigo. Deja que el Señor siga hablando, deja que el Señor... Eh, siga pasándote por el desierto, por, esa, por, eso, por lo que estás pasando y dale gloria y honra al Señor, porque eh, eh, el Señor se merece eso, el Señor se merece que tú le la gloria y la honra y decir, si Señor, pasando por eso es porque tú estás obrando algo en mí, estás eh, haciendo algo en mí en el nombre poderoso de tu nombre. Ah, ahora, la condición, ya hablamos de la salvación, de la posición, de, de esa presencia, la condición... En el Salmo 95, 2, nos habla de agradecido de su presencia. Y de siempre debemos agradecerle al Señor de que esta presencia esté con nosotros de mañana, tarde, noche, a todo momento, en tus sueños, en tu, en tu trabajo, en tu empresa, siempre la presencia. Siempre ponen pre, en la presencia del Señor eh, que tú siempre seas de, llevado de nivel en de nivel en gloria, gloria. Siempre hablo a, los, a la parte espiritual porque lo demás quiero añadir cantar en su presencia, primera de nos 16.3, no eh, que le cantemos, le exaltemos, le demos esos, esos momentos de adoración. Pero hay muchas personas que dicen, no tengo tiempo, claro que tú tienes tiempo, si tienes tiempo para ver un partido de fútbol, si tienes tiempo para ver una, a una, a ir a ver una película, no, una novela o algo, dedica el tiempo al gran yo soy, ya un hecho de haber comentado muchas cosas en el nombre poderoso de su nombre. Otra palabra maravillosa que nos trae el Señor, gozoso en su presencia. Siempre gozote en, en, en el Señor, en su presencia. Siempre gozote en lo que el Señor hace en ti. Eh, muchas personas, yo creo y siento que están diciendo, pero tú ya no te comportas como antes. Claro que no, porque tienes Cristo en ti. Ese corazón es, es, es un corazón en Cristo. 16 a uh, 16 11 nos habla. Uh, me, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, para siempre, maravilloso es lo que nos habla el Señor en ese, en ese gozo, y ya para ir terminando, mis hermanos, de cristianos en la gloria y en la fe que te conquista, esa presencia siempre va a estar contigo, pero yo te acuerdo de cada uno, tenemos ese del albedrido, si quieres aceptar al Señor, tú dirás, lo acepté, pero no siento la presencia, vuelvo a trabajar, deja ese genio deja ese, ese, ese carácter putefacto, Deja ese rencor, ese odio, pide perdón en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que eh, tú vas a abrir las puertas de tu corazón y él, vas, y, es, y él es el maestro de maestros, el rey de reyes, señores, señores. Y él, él va a transformar tu vida, no únicamente tu, esposo, tu esposa, eh, tus hijos. Ese hogar lo va a transformar en el nombre poderoso de Jesús. La presencia de Dios va a estar... Eh, si tú lees que la presencia de Dios está en tu hogar, te lo digo que... No eres demonio, no eres de brujo ni bruja, nada que te pueda tocar en el nombre poderoso de su nombre. Tú te llenas más de Dios, porque sepas, vas a sentir esa paz, esa tranquilidad. Y de pronto te vas a decir, pero ¿qué voy a, cómo voy a pagar la renta? La presencia del Señor, él lo va a ver, porque él va. Tú despones su corazón, tu corazón hacia él, él hace más en el nombre poderoso de su nombre. Eh, mis hermanos, el Señor nos ha hablado a lo más profundo de nuestros corazones. Siempre dar esa gloria, esa honra y el poder a nuestro rey. siempre recuerda, que estamos en la gloria para hablar de Dios. Te invito a que ter terminemos esta, esta emisión, este video, como tú lo quieras llamar, esta reflexión, con una oración. Padre Celestial, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gloria y honra, Señor. No queremos tener un, un, un corazón necio, no queremos tener una, un, un corazón, Señor, lejo, lejos de tu presencia, Señor. Queremos estar siempre en tu presencia, siempre dando tu gloria y esa honra y el poder, Señor. Como dijo, me dice, Señor, si tu presencia no ha de ir con, noso eh, ah, con nosotros, Señor, eh, no, eh, nos quedamos donde no estamos, Señor. Pero yo sé, Señor, que en este momento, estas personas van a compartir este video, porque hay muchas personas que necesitan entender, Señor, que tu presencia está con ellos, y que ellos necesitan abrir sus corazones a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Como tú lo dices, Señor, de seguro si en tu presencia mi alma todavía constante estuviera, mis ojos podrían con mayor familiaridad contemplar más brillantes glorias aún. En lo que tu, nos, nos enseña tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amado Rey, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestra página y siempre, dale, siempre, siempre se lo damos. Ese crédito Hay gran años sol. Bendiciones, Dios mío, nos veremos en nuestra misión aquí en la PIC Conjunta. Bendiciones. <risa>